Thank you. ...más que inventado por todo el país y además de que se de 2,3 a 1,3 millones entre 200 y 200 porque me y con más información desde la sala de redacción. nos vamos ahora con los precios de los productos que de que El diagnóstico principal de ella cuál es? ¿El principal? O sea, ¿por qué la ven acá? ¿Hace cuánto le hicieron? ¿La han hecho quimioterapia? ¿Cuántos ciclos? 30, 30. 30 ciclos y el último, ¿cuándo fue? Sí. De la quimioterapia, el último ciclo de la, de la quimioterapia. Yeah. Y de la radioterapia, ¿cuántas sesiones? A ah, lo químico, no me han hecho. Radioterapia. ¿Y sí. cuándo fue la última sesión de radioterapia? Uh -huh. lo que es, es carcinoma es como celular, de es para las Entonces, no se acuerda, bueno. El ¿no informe llega los días a la historia, bueno. Ah, uh, ¿No? bueno, bueno. Venga, yo quiero mirar si aquí viene una creatinina. Ay, mi chica que necesitaba y creo que no, no la tomamos tampoco. Mm -mm. Esto, ah, sí, creatinina. O sea que ya la tiene para el otro examen que va hoy. Y ahora qué vamos a hacer, Doña Blanca, sé por qué tan necia conmigo. Pero porque decía no, ahí sí. que la ayuda, ¿cierto? Uh -huh. Esta es. ¿Y dónde está la autorización de esta Doña Blanca? Esta es la autorización. Oh, esa es una copia. Una copia. Este claro. no es la original. Esta es la del 27. Con esta le van a dar el. Ah, oh, miren aquí. La, la tienes pegada. me toca volver la Pero me toca la o sea, porque no tiene autorización, me... Dice, 11 a.m. en ayunas. Vamos a vos toca volver a tomar. A ver si nos la dan para mañana. Sí, mañana para... ¿Cuál doctora? La doctora de allá Ah, ¿quiere que llamemos? Sí. tiramos a esta cita y venimos entonces y llamamos al bienestar a ver qué nos ¿Qué nos dice? Ya, ya, ya, ya, para que no aguante ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, tan temprano, a las ya, la la buenos días. Usted está Gentil, la Trabajadora Social Sonia Garavito. Gracias, muy amable. Hola, buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Habla con Patricia Hernández, la Trabajadora Social del Instituto Nacional. ¿Cómo le ha ido? Ah, bueno. Quería averiguarle, a ver si cómo iría el proceso de Doña Blanca. Sí, y más o menos cuánto se demora eso. Sí. Nosotros estamos aquí tomándole los exámenes. Eh, ya definieron que le van a hacer quimioterapia, pero es una dupleta de quimio. Porque, sí, entonces... Mmm, el jueves le definen qué medicamento es y qué cantidad. Eh, estuve hablando esta semana también con la fundación, que le ayuda a ella con la revista. Igual ellos dicen que le van a colaborar todo el tiempo. Sí, que le van a colaborar todo el tiempo. Que si se llega, igual lo que yo le digo a Doña Blanca es que se debe alimentar muy bien. Porque la quimio. Sí, ah, bueno, esa es otra partecita que vamos a trabajar con la fundación. Yo, eh, vino el psicólogo también y van, voy a pedirle una, a buscarle una orden de psicología o psiquiatría y él va a venir a acompañarla para hacer el trabajo conjunto de aceptación del duelo. ¿Sí? Yo, yo ayudo en esa partecita, ¿sí? Porque necesitamos. Sí, señora. Sí, sí, sí. Ah, bueno, muchísimas gracias. Muy amable. Saludes a las niñas. Que, salude a Paola, que saludes a Paola. a Paola de la Mami, a las dos. Bueno. Que yo el viernes. Hasta luego. Eh, bueno, ¿qué nos dicen ahí? Que ella ya pasó el informe a la defensora de menores ya dijo que usted cumple con las condiciones, cumple con los requisitos de tener las niñas, está esperando que le llegue allí un informe para hacer un estudio técnico, no sé a qué se refiere con ese estudio, no sé cómo lo hará, bienestar y que para comenzarle a las niñas los fines de semana pero que la van a supervisar, ¿cómo es esa salida? Sí, porque si ellas se salen y se van a la calle o muchas otras cosas y no tienen buena alimentación entonces se empiezan a limitar entonces nos tenemos que ir preparando sí, para y, eso. Y mira, se llena la nevera, todo eso y, sí, sí, es No, que estaba muy aseado, que tenía muy bien las cosas, que cumplía con los requisitos. Que tan pronto ella sabe para algo nuevo, le va a decir o a sea, usted y me va a contar a mí tengo? se conoce dónde va el parche? No, y va no, ahí no. El parche. no, no. no. Vamos, claro. ¿De una vez se puede ir ahorita al parche a comprar revistas? Eso sí es muy importante para las revistas Espérenme dos segunditos ya vayas. Eso sí es importante porque si usted va a revistar, ¿dónde las consigue? Uh -huh. Y allá pueden entrevistar a la señora que la ayuda, se llama Jai Diver. Jai Diver. Hi -Diver. Oye, yo le digo Jai uh -huh. yo creo que es así. Thank you. Sí, el día de mañana. Sí. Mañana ha sido. el Hasta un tiempo existieron más o menos siete o ocho personas que venían por revista y las vendían. Ahora último quedaron dos o tres y podría yo decir que solo uno, que es blanquita. ¿cierto? ¿Qué pasó con los vendedores? Entonces los vendedores, cuando empezamos a descubrir los hacerlos que venían acá, porque ya no estaba Henry, descubrimos que eran personas que tenían un alto consumo de sustancias psicoactivas. Segundo, Aparte de eso, habían personas que eh, veían como si Henry eh, o la persona, encargada, voy a hablar ahora, la persona encargada les daba la revista pero que bien si les pedía o no les pedía cosas. Entonces estaban utilizando la revista para coger recursos pero no para aportar a, a la elaboración de la revista. Eso lo que motivó fue que yo tomara una decisión radical y que si no eran personas que estuvieran en un proceso de reducción de daño en el tema de drogas o lo que fuera por la revista pues no podían seguir, porque entonces se convertía la revista en un instrumento para seguir el consumo. Eso revienta el proceso, se para, y en este momento estamos intentando que esa revista, para las personas que la distribuyen, sea una oportunidad. Por eso nos tocó parar, porque antes no era una oportunidad, era coger unas personas, darle una revista que las vendiera y chao. él va a tener tu, tu número de identificación, de celular y él va a empezar a llamarte porque él va a estar acompañando varios procesos, ¿sí? de unas cosas que él necesita hacer realmente él va a traer la revista a la calle uh -huh. él le va a hacer un video a todo lo que es la revista, pero pues quiere un poco saber cuál es el contexto de nosotros qué vamos a hacer, habría que mirar si está Pajarito y yo le dije a él, me gustaría que entrevistara Pajarito pero para Pajarito le va a hablar pestes de nosotros pero entrevista Sí. Ver, y que pues Blanquita, porque quiero que él le haga, pues que va tomando datos antes de la, nuestra tragedia con Blanquita. Claro, ¿vale? que ya está muy acompañando. Sí, porque ah, pues, tú ya sabes la decisión quita. final con Blanquita, ¿no? Ah. ¿Sabes lo que va a pasar con él? Y eso puede ser en cualquier momento además ¿no? y ya le estaba contando que si Angie llegó su almuerza porque que porque ella que, que quería que le dieran como si estaba muy ella quería estar con bonita no eso casi verdad mucho. entonces para qué para qué qué para qué entonces estamos conectados qué Ayer tenía una la reunión en la que le iban a decir ya, nuclear. definitivamente. No sé, pero el de me quedó llamar a un chino, me llamó al fin. Y estoy un poco preocupado porque me llamó. Sí, y ella que, siempre me, llama. Que de la me necesito urgentísimo, me necesito que me haga un ah, si sí. no es de mis sí. de trabajo. Sí, 312 567 5, 67. 2161. Yo voy a ir hasta, hasta la Universidad Rosario y vuelvo, entonces me voy a llamar después de las 11. No, Mira que yo sufro de ataque. Ah, pues es que le estaba contando lo que me dio mucho sentimiento cuando le, le, le estaba diciendo porque ella vino a ti y me dijo, ay, señora. Ay, yo quiero estar bonita para ese día me dice, ¿para cuál día? me dice, para el viernes Porque tengo la visita, la visita toda linda, ella está que nos anhela que vayamos todos <ríe> tengo la visita, la visita le dije, ah, sí, mamita <ríe> si usted me lo permite, yo le digo, ¿qué ropa se puede colocar? pero es que no tengo no, venga, entonces como a mí me ha llegado una donación y la puse a escoger y dejé esta y mire lo que quiera entonces empecé a medirle la blusa entonces esa no le gusta y yo la ponía y ella dijo ay no yo quiero esa, yo quiero esa se midió las, las sudaderas y le cae un bombocho le dije no, eso se le ve feo entonces por fin vio por allá un jean yo no le digo porque es que ella es bastante complicada para la ropa y se fue para allá y dijo y estos que son, le dije son jeans para vender le dije yo así, coge uno del gaitico y dijo, ay este está bonito entonces me dijo le dije le gusta, dijo sí entonces eh, le dije bueno se lo mide entonces le daba pena le dije, miren, yo tra eh, yo trabajé en una clínica, la clínica, procreada, que trae la clínica procreada, donde a mí las pacientes se me empelotaban de pie a par, entonces ya se río. Entonces se quitó, me dio la confianza y se quitó la ropa. Sin embargo yo no la miraba, pero ya ella lo hacía como más confianza, como la cosa se empelotó, la viejita, la divina. Y entonces eh, se puso el pantalón, que le ponía las suaves esos ojos grandes, se veía toda como una tontica. Se puso el pantalón y bueno, y, y, y le quedó, uy, este sí, mire, me ajusta bien y me queda bien. Y le queda apretadito. Y le di una chaquetica de una, una toto que llegó, negrita, de capotica, se ve toda juvenil. Le dije, uy, va a quedar bonita. Y se peña bien bonita y si no yo llego antes y le echo, le echo una garraita de pelo así bien bonito Y hacía, ay, sí, sí, sí, sí, ay, toda linda. No, eso a mí me, me, me, me ha estado mortificando. De solo verla, el entusiasmo de ella. Bueno, sino para que viene un anuncio. Para comer. La quita es súper fácil. Se va a sacar. Déjala como coma. Si es que no. A ver, sí, si es sí, que se va preocupe por comer. Yo igual que Laura que la me la paso sentada todo el día. Pero mm. sí, es ¿Sí? que... Yo también bailo, pues no siempre has estado sí, en la hora ¿Cuándo, ¿Cuándo se pone que? Cuando se va para pero casa. A mí, papá, ¿tú está? ¿Tú estás? ¿Tú estás? No, creo que él, él ya es inhumano, él ya es sobrehumano. Él está. ¿Cuál zona? ¿Qué qué ¿Cuál zona? Ay, no, es que no tiene esas necesidades, ahorita. Pero como es de. Como todos los comentarios los vuelves ¿Sí? eso. cállense! cállese, en paz! Blanquita, <risa> discúlpanos. Usualmente no es así. Y usted pero... grita. Mm. Coma, coma. En el ¿De papá? En la fundación, Raquita, que ya llegue hasta allá la fundación. Sí, ella no llega casi llega a la fundación. Ya debe, llegar. debe llegar, no debe parar, porque ya está allá con otras, otras chicas. que es todo igual lo que está acá, político. Acá. Y con el incluyo eso. Ya estamos haciendo esto, Sí. Los demás, sí. Sí. ¿Sí? sí. Pero, entonces, está, que está sistema corroboroso. ¿sí? Entonces, mire, entonces le entrego. ¿Cuánto quiere revisar? Dos mil, lo no, que pues, me ha vendido. Bueno, dos mil pesos. Aquí muy juiciosa, muy juiciosa, no entiendo los entrevistas, ¿no? Sí. Listo. Ahora voy a meter este papel? Vale. Voy bueno, a el computador. Buenas tardes, mi hija. Que muchas gracias. Que Dios me la bendiga, oye. Sí, muchas gracias por todo, todo, lo, todo el favor que me hizo. Sí. Muchas gracias. No todo sí. no la favor Para eso estamos. No. Muchas gracias por todo, todo, todo el favor que me hizo. Sí. Muchas gracias. No, no. No la verdad. Para eso estamos.